¿Super Junior está en planes también de negociación igual que EXO? Vamos a comenzar este vídeo con un invitado muy especial. Pero le os de suscribirse a este canal y darle un like. ¡Cállate! Vamos a comenzar nuestra entrevista el día de hoy. Importante que sepan que esta entrevista se divide en dos partes. Primero vamos a conocer a Gonzalo García y después vamos a conocer a Tío Noy, el CEO y gerente general de eh, Noy Entertainment. La idea es que estas preguntas la responda lo más rápido posible, sin pensarlo mucho y desde la pasión, desde de ese subconsciente puro de Gonzalo García. La primera pregunta es. Tararán. ¿Cuál es tu grupo de K-Pop favorito? Señor Gonzalo SHINee, ¿por qué SHINee? Me los presentaron así como Mira Gonzalo, así, son como Michael Jackson y la cuestión y bla bla bla Yo amo Michael Jackson, es mm. mi artista favorito Muchas de sus coreografías tienen Michael Jackson en, en, en, su, en su paso y en su, en su tema coreográfico pues. Sí, ¿no? yeah. Entonces SHINee, SHINee, SHINee, SHINee, SHINee y si tuviéramos que hablar de G-Rock, ¿cuál es tu banda favorita? Y si te hiciera elegir entre Xiapan y China, ¿quién eliges? Oh japan Ooooooh Wajurau Sorry. o Napita Namun <risa> ¿Qué? Napita moon? ¿qué? La de BTS, po, weón, mone manemani Si sepo, pero ¿cómo? ¿No se llama así, po, weón? Sí, o sea, en coreano sí, po ¿No se llama blob Tears? Yeah, ya, sí, pero bueno... Puta, venga, la que... pregunta, ya Es que... Sorry, sorry, o One Manemani Sorry, Sorry, po, weón todo el rato. Charly Charly, ¿Por qué? No, no sé. Depende de la pregunta que. Depende de cómo yo respondo, viene la pregunta que viene. Sí, esto es como todo un formulado de cosas, ¿cachai? de la va para hacer esta buena Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? No, dos minutos. Ah, es que soy un genio. Es que yo sí, yo nací. Yo nací por cesárea, pero ah, genio. Sí. ¿John Cook o Temin? Temin. Temin es mi vida, pues weón. Buenas preguntas mariconas. ¿Sexy, free o single? Chucha. Free. Free, ok. De sexy no tengo nada. ¿Y de single? Sí, pues estoy de single. Pues ah, bueno. estoy de single, perfecto. ¿Tangaranica o tangarana? Tangaranica, siempre ha sido tangaranica. ¿La yuya o la marraqueta? La marraqueta. ¿Pana de pino o de queso? Pana de queso. Piñera o guillé. Piñera, pues bueno. tiene blanco o negro. Negro. ¿Con o sin papa? Siempre tengo papa. <ríe> <risa> con la, a la primera o bueno, y cagan Chibuya o Chibuya Sushi o kimchi Uy, oh, difícil Me gusta caleta el kimchi Pero el sushi me gusta más Si tuvieses que elegir entre ex el japan y Michael Jackson, ¿a quién eliges? Michael Jackson, pues. Michael Jackson como que abrió mi, mi tema musical Michael Jackson me hizo creer en la magia y yo creo que gran parte del productor de eventos que soy tiene que ver mucho con la esencia de Michael Jackson ¿Cuál ha sido el concierto de J-Rock que más te ha gustado o que más has disfrutado en Japón? En Japón, en Japón, se disfrutó harto, fue súper nostálgico, se me perdieron todas las fotos Pero, pero la experiencia quedó y, y yo creo que ha sido el concepto más, más importante que obviamente he podido disfrutar en Japón Acá en Corea también tú has podido disfrutar de muchos conciertos, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Yo creo que el Super Show 5 ¿Sí? No, el, ¿Cuál el fue 6, el 6? El 6 el que fuimos con sí, ya, fue el, 6, 6, ¿no? 6. el Super Show 6 fue bastante bueno. Fue mi primer concierto en Corea. Fui con hartas esperanzas también de poder, porque a mí me gusta harto Super Junior. Cuando pudimos lograr hacer el Music Bank, realmente yo siempre como que anhelé ver la posibilidad de poder trabajar con Super Junior. Y ahora yéndonos a Chile. Gonzalo García, ¿cuál ha sido el concierto que más ha disfrutado dentro de todos los géneros musicales? De lo mismo. El primero, me la lloré, me lo lloré todo porque fue como, fue como fuerte todo lo que se generó. Éramos igual niños, igual yo éramos chiquitito haciendo un concierto, cumpliendo una meta, eh, fue fuerte, fue fuerte todo lo que se logró con eso. ¿Cuál es el miedo más grande de Gonzalo García? Como yo como persona, la muerte. Yo creo que el desaparecer, el morir o en algún aspecto no, no, no seguir trascendiendo en esta vida es un tema fuerte para mí. Súper, súper fuerte. ¿Cuál es el mayor defecto que tiene Gonzalo García? Son varios. Po. El peor defecto tiene que ver con la virtud. Yo creo que soy muy exigente. A todo le veo un problema de repente o a todo le veo un pero. Es como un defecto que, que en algún aspecto siento que, siento que tengo pero que me que me ha significado igual también avanzar. ¿Qué ha perdido Gonzalo por culpa de Tío Noix? Vida. Yo creo que eso han sido muchos años ya como en esto y me ha afectado. como Yo creo que vida principalmente, que es algo súper sí, fuerte. Es, lo, es lo, más, lo más importante de hecho. Sí. ¿Dónde va a estar Gonzalo García en 10 años más? Si yo tuviese como que idealizar y pensar cuando era más joven y antes de Noix, por decirlo de alguna forma eh, El Gonzalo de hace 15 años atrás aproximadamente Se veía como con un Gonzalo adulto, con una casa en la playa Con una, una vida súper tranquila, como así, casi de campo <risa> De verdad Totalmente diferente a lo Totalmente que Totalmente diferente eh, Con hijos, yo quería ser papá súper joven Si veo ahora 10 años, no, no me puedo visualizar de aquí a 10 años más uh -huh. Pero si pensara de 15, de 15 años atrás ¿A, atrás, a lo que debería hacer ahora, es como completamente... Bueno, ahora vamos a dar paso a la segunda parte de esta entrevista. Vamos con eh, Tío Noix, así que dame todo el poder así como para la cámara. Juntemos nuestras manos y acerquémosla ya. Terrible, gay ah. nos, va, nos van a chipear, pues bueno. ¿Cuál ha sido la situación más límite que has vivido en un concierto? coproductor. productor la, la wea que hayáis visto o que te haya pasado que es como No, esto es demasiado Cuando casi se cancela Shiny. Wow Cuando casi se cancela Yo creo que esto nadie lo sabe Te da una premisa para tu canal de mierda ¡Uy! <ríe> Me encanta <ríe> tuvimos en un momento súper difícil de, del montaje de, en la cual yo ya veía que, que las fuerzas que estábamos entregando para que el concierto saliera adelante no, no, iban a, no iban a llegar a buen puerto uh -huh. eh, No sé si acaso muchos saben, pero tuvimos eh, varios inconvenientes en el tema del montaje técnico de uh -huh. ese concierto Fue un tema súper súper límite, yo creo que uno de los, de los más sí, al límite que yo sí. que ya me ha tocado vivir Sí, sí, recuerda Y yo creo que en algún aspecto también eso hace también de que, no que eso hace que ya inicie mi banda favorita, pero siempre, siempre quise como sacarme esa espina, como hacer el concierto realmente como quería realmente hacerlo, con darme el tiempo para entregar un, un, un, show, de, de, un show como realmente me lo imagino. Yo creo que eso, ese concierto se pudo dar después con BTS. Yo creo que toda esa energía acumulada, acumulada quedó, la entregaste con... Con los dos de BTS. pero... Eh, el concierto que te ha dado más satisfacciones compro... BTS. ¿Cuál? El segundo. ¿Qué, el segundo. ¿qué día? El primero, el no se entiende que ambos. No se entiende que ambos. Estamos hablando de BTS, un concierto que fue inimaginablemente récord en muchas cosas. Estamos hablando de un concierto que como realizado con harta. como con harta ilusión. Y que yo creo que también por eso le entregamos tanto. Le entregamos mucho. Tú pudiste viajar desde Corea para poder mm. trabajar en ese concierto La Angelina también se invirtió harto Se invirtió harto para que ese concierto fuese como Viajamos a Corea a ver el concierto como era originalmente Para poder sí. en algún aspecto entregar una mejor manera. Y el otro concierto que también es como súper importante y que como que marca un antes y un después de todo es skip Es un concierto que nos dio credibilidad con la SM. Es un concierto que le fue muy mal en venta. Muy, muy mal en venta. Todo el staff de, de la gente de SM Entertainment estuvo súper agradecido y haberlo sacado adelante hasta con hasta con... de todo lo, lo, lo, lo que ellos nos pidieron y yo creo que también eso tiene que ver mucho con lo que significaron ambos conciertos con contrastes con, con, con súper distintos distinto. pero que en algún aspecto han sido como los más trascendentes Oye, y el concierto que menos te ha gustado como productor Shiny, ¿Y qué me te ha gustado? Shiny. Es, un, es una, una espina súper dura en el corazón Es un concierto que yo quería hacerlo con todo que Era el primer concierto que íbamos a hacer con una producción súper súper súper grande Incluso se notó en la parrilla de luces, en las pantallas y en un montón de cosas mm -hmm. más Fue como igual quedar con esa, con esa sensación adentro de que podríamos haberlo hecho mucho mejor Si hubiésemos tenido las condiciones para poder haberlo hecho Pero aún así también contentos porque porque pudimos hacer el concierto. ¿Cuál ha sido la situación más incómoda o rara que ha pasado con alguna fan en algún concierto de los que tú hay? Cuando hicimos JYJ, lo estábamos recibiendo en el aeropuerto. Ya. Que un chico se acercó y le dio un beso en la boca a John Y quedó así como, loco, ¿qué onda? ¿Cómo se fue? Como casi violación, güey. Bueno. Y de ahora a último, por ejemplo, hubieron como hartos comentarios que hablaban sobre al algunos problemas con fans extranjeras que vinieron de Asia, sobre todo para SEVEN Bueno, usualmente eso nosotros lo tomamos como un tema laboral. A nosotros nos gustaría que las fans hicieran de todo quieren ir con cámaras HD eh, para poder grabar los conciertos y realmente a mí me daría realmente lo mismo no es un tema que pase por por, por nosotros sino que que las peticiones estrictas de que traen los artistas nos presionan muy fuertemente para que no exista gente que grabe los conciertos, que saque fotos Eso es súper importante también que se sepa, acá en Asia existen normas súper súper fuertes con el tema del copyright y de que la gente no puede grabar conciertos ni puede hacer grabaciones de ningún tipo, etcétera por eso eh, para las fans en Chile es muy chocante de como, ay, pero no que no me deja grabar es que hiciera quien hiciera el concierto, chicas y chicos la actitud sería la misma, lo sepan y lo tengan súper claro Oye, te quiero pasar un tema más como alegre ¿Cuál crees tú que ha sido la banda K-Pop que lo ha pasado mejor en Chile? Que lo ha pasado bomba, la raja, o sea, como que se fueron ya, pero habiéndolo dado todo BTS, por ejemplo, su primer concierto fue, fue realmente una experiencia súper buena para ellos Y yo creo que se fueron con una impresión súper grande la segunda vez que también se visitaron también, eh, eso se vio reflejado también en, en la calidad de concerto que entregaron Yo creo que Seventeen también fue una banda que disfrutó mucho en la estadía aquí en, mm. aquí en Chile Y CAR también, pues CAR también haciendo las eh, la experiencias que pudieron vivir aquí en Chile Ah, y también hicimos Music Man Ah, cómo olvidar ese Y lo llevamos a una viña, a un viñedo Para que pudieran cenar y obviamente disfrutar de, de tomar vino chileno y todo ese tipo de cosas y hay videos, obviamente, hasta de sí, Super ¿no? Junior con respecto al tema, así que también se nota que... Yo creo que todas las bandas que en algún aspecto han pasado por Chile tienen como un detallito como Un que detallito en el que, que se en, en algún aspecto se han podido marcar con el país, eso igual es bacán he, he visto muchos comentarios de chicas de Colombia, Venezuela, Ecuador, también de Argentina y Perú ¿Qué le podemos decir a esa gente que está esperando que es lo ayude un poquito? Queremos ver la posibilidad de retomar Brasil Argentina nos demostró ser un país que está ansioso de K-Pop Tenemos eh, partners en México que son, que son bastante buenos Con lo cual el K-Pop ya se desarrolla bastante bien Perú también va a poder retomar el tema de los conciertos Y que en algún aspecto también las chicas de Perú deberían empezar a como organizarse un poquito más Estando aquí en Corea vamos a tener una reunión con varias bandas Con las cuales nos gustaría poder iniciar alguna actividad En la cual estas bandas pudieran ir a probar eh, territorio, por decirlo de alguna manera podríamos hablar de Bolivia, podríamos hablar de Paraguay, podríamos hablar incluso de Uruguay, podríamos hablar de Colombia uh -huh. entonces son países también de Centroamérica como Costa Rica que en algún sí. aspecto también están pidiendo harto el tema del sí. K-Pop entonces, ¿por qué no poder tratar de hacer un esfuerzo y quizás poder empezar a tratar de poder llevar algunos artistas a esos países? Claro. Quizás no va a ser BTS, quizás en algún aspecto BTS es una banda que requiere un, un, un, una cantidad de, de un fandom muy grande, ¿Mm? pero ¿Por qué no está mal soñar que podría ser BTS quizás en el futuro? Sí, pero algo se parte también. Hay mucha gente que habla sobre Got 7 o Twice. ¿Cómo ha sido tu experiencia acá como juntándote o tratando de conseguir artistas de JYP? Mala, porque con Got 7 hemos tenido, hemos tenido dos veces oportunidades de poder cerrar un acuerdo y las dos veces lamentablemente no se ha podido porque han cambiado su agenda. Si bien tenemos contactos súper cercanos dentro de la empresa, estamos esperando que en algún aspecto ellos nos digan, ya saben que esta es la fecha definitiva y esta es la fecha en la cual podemos hacer gira, entonces nosotros nos vamos a lanzar como piqueros y vamos a tratar de poder traerlos porque es una banda que está pidiendo mucho. También he visto que piden mucho One One, Biggs, Astro, entre muchos otros. ¿Cuál es tu opinión respecto a, a este grupo? Yo creo que no estamos cerrados a nada. Si trajimos una banda como Card y que en algún aspecto funcionó bastante bien Siendo una banda bastante nueva eh, Cómo no poder darle una oportunidad para que se puedan presentar En Chile oh, O sea que hay como igual como interés de tu parte un poco sí, en esa banda Yo creo ah. que estamos, estamos El interés es súper grande en todo lo que afecta al tema del K-Pop Arriesguémonos un poquito más, quizás en vez de La banda traerla solamente A este punto, a esta ciudad o a este país Porque no la llevamos aquí, aquí, aquí o acá o acá Y empezamos a hacer que el mercado crezca Que las, las fans tengan mayor acceso A poder verla, y yo creo que por ahí va el tema. Me gustaría preguntarte y yo voy a llegar un reto. Gonzalo, ¿por qué fuimos el co al concierto de EXO? Para nosotros, como en algún aspecto como productora, estamos considerando que este debería ser el año en la cual esperamos que puedan acceder y podamos tenerlos en Sudamérica. Una de las formas también como para, para generar presión mental es venir acá a Corea, poder ir al concierto, como tenemos muy buenas conexiones, obviamente con SM Entertainment y con Dream Maker, que es la empresa que hace los conceptos de SM, eh, obviamente nos invitaron muy cordialmente al concierto y pudimos Verlo, porque también desde primera fuente poder ver y apreciar un concierto claro. para saber cómo se podría realizar, crear y que ellos puedan ver y poder entrevistarnos con la gente de la empresa con la cual nosotros podemos comunicar nuestros deseos y nuestras ideas. Ese sí que es el siguiente pero gigante. Antes que se me acabe la batería y muy, muy rápido. ¿Qué hay de Super Junior? El rumor más grande de momento. A la el rumor más se va grande va a robar de la batería. del momento dice. Se va a robar la batería. No, yo quiero saber. Mm -hmm. ¿Qué pasa con Super Junior? Super Junior está en planes también de negociación igual que EXO Pero yo creo que muchísimas más avanzadas eh, Nos vamos a quizás eh, ver las caras para poder eh, sacar adelante este proyecto Y esa cosa que quedó pendiente de hace mucho tiempo atrás de querer hacer el Super Show 6 Bueno, nos tuvimos que saltar un poquito más ¡Ah! Y ver si acaso tenemos ya la, la, la confirmación pronta de que, de que podríamos estar hablando de un posible Super Show 7 en Sudamérica Así es que vamos a tratar de esforzarnos harto, vamos a tratar de que esto se pueda realmente materializar Estamos hablando de que son planes todavía, estamos en algún aspecto trabajando en ello Pero en algún aspecto creo, creo mi, sen, mi sensación en algún aspecto me dice que, que pues vamos a poder quizás contar con Super Junior en Sudamérica el próximo. Año. ¿Y se te acabó la batería? No, no, todavía no. No. Con. Che. Tu madre. Solamente. Besame, besame. Ya. Nos van a chipear. Pero ahora voy a hacer la última, última pregunta. ¿sí no vamos no, sí? pues a dijiste la última. No, no, no. Más. <risa> <risa> Dame mi dinero. Money, money, money. Oye, no. Eh, ¿Dónde va a estar Tío Noix en Día y Más? Eso quiero saber. Queremos saber todos. ¿Cuáles son los proyectos a largo plazo que tiene Tío Noix con su, con su casita Noix.? Entertainment. Bueno, nos gustaría mucho que nuestra casita se extendiera acá a Corea Nos gustaría que nuestra casita se extendiera a Japón Nos gustaría dar más esperanza Más esperanza no solamente a los fans que van a disfrutar de los shows Sino que de los fans que en algún aspecto eh, crean sus grupos de baile, que crean, que quieren ser artistas, que quieren, y eh, gracias al K-Pop, miraron estas cosas con otros ojos. Y que también así como yo, viendo los conciertos de Michael Jackson, eh, decía, wow, qué increíble que bacán poder ver eso, ahora esté trabajando, haciendo conciertos. Entonces yo creo que por allá va el tema de poder pensar, y ojalá que no sean de años, pues quizás que sean un par de años nomás. Ya, te agradezco, eh, Gonzalo, por, sí. por todo lo, porque yo, yo siento que también hablo en nombre de las fans. Una de las grandes razones que, por la cual yo también siempre me he sentido como orgulloso como de la polera de Noix y, y de poder a, ayudar en un granito de arena a lo que lo que ustedes hacen es el, el, la importancia que tiene el voz del fan dentro de... Como que a veces pienso que como que siempre se hace lo que los fans eh, obviamente dentro de, de lo posible eh, solicitan o, o, o piden, etc. Entonces como que siempre se nos toma en cuenta, siempre los fans están como primero entonces como que realmente yo no, yo no siento que... Otra productora, otra empresa haga eso. Si ustedes ven, no sé, en Latinoamérica o en, también en Chile, ninguna otra empresa te va a tener, no sé, cama para hacerte masaje, weón, mientras esperáis un concierto. O sea, qué chucha, weón, no, no, o sea, tú estás loco, loco. Tú podrías abaratar muchos costos quizás, muchas mm. veces, pero prefieres utilizar ese recurso en hacernos felices, en hacer felices a los fans y es como, loco, qué mejor, qué acto como de humanidad grande de, de querernos demostrar así como, loco, sean felices. Y eso realmente te tengo que agradecer. Te agradece también. Lo que busco también es que no solamente en esta conversación se pueda entregar como esa facilidad de poder decirlo, si bien nos conocemos hace muchos años y un montón de cosas más, y si ustedes están viendo este video, si ustedes sienten lo mismo en las redes sociales, para mí una gratificación súper grande. Cuando tuve ahí los comentarios en Facebook de que los papás están súper agradecidos por la entrega que nosotros le entregamos, la preocupación que le entregamos muchas veces a sus hijos por las buenas ideas, por este tema de poder crear esta zona de espera y lo más probable es que para el 2018 podamos a entregar mejores ideas para que, para que todos los conciertos en algún aspecto sean y sigan siendo una experiencia súper grata eh, una experiencia súper grata para, para todos los que asistan, porque eso es lo que buscamos lo que buscamos es que lo que ustedes vivan, no es solamente ¡eh! Hey, yo pagué un ticket y yo merezco esto no es solamente buscar ese argumento, sino que también en algún aspecto nosotros poder entregar eh, una vivencia única, y eso es lo que yo como en algún aspecto representante de toda esta organización y que yo creo que todas las personas que trabajamos acá es lo que estamos buscando. Esta entrevista también yo siempre la había querido hacer porque uno trabajando dentro de Noix siempre está Tío Noix, que es como la persona encargada de la productora, pero también yo quería que ustedes conocieran un poco a este Gonzalo, también es una persona que es muy interesante de conocer, es una, una de las grandes personas también que yo he conocido en mi vida, de las cuales he aprendido demasiado, de verdad. Es una persona quien admiro mucho, a quien mucha gente admira. Para mí es un honor tenerte acá. Nuevamente te doy las gracias. Al tenerte acá, tú estás en mi departamento. <risas> Uy, gracias. Me voy ahora a la mierda, pero... Pero de verdad, muchas gracias. Y también espero que la gente que vea este vídeo le dé like. Se suscriba. Eso pues. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Y nos vemos en un próximo capítulo. Bye, bye.